Vamos al pronóstico. Tenemos Vamos al pronóstico extendido, hablando del fin de semana. Sí, señor. ¿Cómo se viene la cosa? A ver, cuénteme, La Paz. A ver, la Paz. Domingo de Clásico, por ejemplo, ¿no? Domingo de Clásico, sin nubes. Bello. Tanto sábado como domingo ¿Y Soleado. A, la hora del, a la hora del partido cuántos? Un grado es... 19. La mínima, 19 la máxima. 18, digamos, a la hora del partido. Lindo. Hermoso, hermoso. Hermoso para hacer reventar ese siles. Hay que llenarlo el ciles. Y el cielo está. Au. van a pensar que soy bolivarista. Pero el cielo estará celeste. ¿Qué Sin nubes. Que eres. ¿Qué Pero va que eres. a ganar el tigre. Qué barbaridad. Ay, Gana el tigre. Sí. Sí. Aunque viene capa, va, capa caída a Bolívar, va a querer remontar eh, y... Y el tigre viene con el pecho inflado después de ganar a su equipo. A ver, vamos a ver qué pasa. El lunes la, la seguimos charlando. Te cuento el tiempo para Oruro. Atención, por favor, quienes viven en Oruro, este fin de semana tendrán sol pleno, ¿sí? Tanto sábado como domingo a todo sol. La mínima el sábado un grado, la mínima el domingo dos. Y la máxima en los dos días, sábado y domingo, estará en el orden de los 19 grados centígrados. Hermoso para hacer una escapadita a Oruro, ¿no? Lindo, lindo, soleado. Y de Oruro, ¿qué tal si nos vamos a unos chambergos a Potosí? Uy, qué delicia. Una sopeitillas más. Una calapurca. Mm. Dos grados será mañana la mínima, 18 la máxima, cielo totalmente despejado. Y el domingo, panorama parecido, un grado la mínima, 17 la máxima en la Villa Imperial. Vamos a los valles, ¿qué te parece? Arrancamos en Cochabamba, este sábado estará espléndido, con día soleado, mínima de 6 y máxima de 27, y el domingo más lindo todavía, fíjate, la mínima, 8 grados, está empezando a recuperar el termómetro, y la máxima, qué domingo espectacular Uy, en Cochabamba, calín. 28 grados, centígrados prendieron, prendieron la calefacción para que sí, vayas y la pases bien el fin de semana. Unos helados de canela en la recoleta. Ya está. Ya está. Ya está. Eso es. Listo. Anotado. Anotado. Ahí está, el mando foto. Muy bien. <risa> Nos vamos a Sucre, que también tiene buenos helados. Decía el gringo. ¿Cómo que a no? La... ¿Cómo que no? Tiene a nombre la... de mujeres ese helado. Frente Ay. a la Corte de Justicia. No, no puedo pero decir. Vas la pasar marca. En el, eh, no puedo decir la marca porque no, no es, eso es Publi, pero en digo. En el corte me avisas. ¿cuál? El que sabe, sabe. Y el que no, bueno, vamos. Sábado mañana, cielo soleado, 6 la mínima, 24 la máxima, y el domingo. Subirán un poco las temperaturas, marcará el termómetro como máxima 27 grados y la mínima será de 6 en la capital. Si viajas a Tarija, por si acaso, atención uh. que este va a ser el clima, ¿sí? Atención. 28 la máxima mañana, 5 la mínima, el cielo va a estar parcialmente soleado dice o parcialmente nublado, dicen otros, verdad pero el domingo va a estar lindo, así que llévate nomás ropa livianita, si viajas a Tarija o si vives en Tarija la vas a pasar muy bien, fíjate, con una mínima de 4 y una máxima de 27 y día soleado este domingo, último día de julio. Tarija. ¿Cómo estará el fin de semana en Santa Cruz? Último fin de semana antes de volver a clases los chicos y chicas, el mañana... 18 grados la mínima, 27 la máxima, cielo parcialmente nublado. Y el domingo mejorarán las temperaturas, 21 grados será la mínima, 30 la máxima y el cielo soleado en... Eh, Santa Cruz de la Sierra. Hoy hace un poquito de frío, mira, 22 sí, la máxima, pero va a mejorar y entre sábado y domingo volverán a sus registros surci... habituales. Exactamente. Trinidad, te cuento Trinidad, capital del Beni, este sábado con una máxima de 31 grados centígrados, una mínima de 15 y cielo mayormente soleado. Igual el domingo con mucho sol, 18 y una linda temperatura. Aquí sí que va, va a estar linda la cosa. 34 grados centígrados la temperatura máxima en la capital veniana. Y me imagino que panorama parecido en la Perla del Acre, cobija Mañana se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 33, sin nubes. Y el domingo, panorama parecido, cielo totalmente despejado, 21 grados la mínima y 34 grados la máxima. Eh, lindo el clima en la ciudad de Cobija. Seguro que sí. Bien. Eh...